Hola, mi nombre es Cori Castillo Castillo, actualmente laboro en tres instituciones diferentes, en la zona de Buenos Aires, Punta Arenas, en la Regional Grande del Térnava, por una parte trabajo en el Colegio Académico Nocturno de Buenos Aires, en el Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, y en una institución privada llamada Centro Educativo PINDECO, COOPCED. Quiero mostrarles un poco sobre el uso de las redes sociales que a través de unos tres años hemos incorporado dentro de nuestras aulas de matemática, como un medio de información y comunicación con los estudiantes por una parte Facebook por otra parte Whatsapp que junto con otras herramientas como Youtube y EduCreation hemos permitido, o hemos logrado eh, tener esa comunicación más fluida con el estudiante en donde el estudiante tenga la, la oportunidad de participar activamente a través de estas redes sociales evacuar sus dudas lograr el estudiante a través de este de acceso a videos, información, PDFs ¿sí? y que a través también de fotos, fotografías, tanto de sus cuadernos como de sus folletos puedan a, evacuar sus dudas a través de estas redes sociales y no solo eso sino que también a través de esta mi persona ha, ha tratado o ha, ha logrado dar esa información más fluida de manera que no se pierda la comunicación con ellos. Y me refiero a prácticas, me refiero a los temas de examen, me refiero a comunicación, eh, me refiero a la formación al hogar, etc. Por esa parte, lo primero es, vamos a ver el Facebook, cómo el Facebook, cómo trabaja el Facebook a través de grupos y cómo después luego, pues a través de WhatsApp y viendo estas dos herramientas, obtenemos un, un gran avance con la comunicación de los estudiantes. vamos a entrar a la aplicación de Facebook y este es el perfil utilizado para eh, dar clases o más bien tener una comunicación con los estudiantes eh, es un perfil diferente, no es en mi, no en mi perfil personal es un perfil llamado Mati Virtuales que pues en cierta forma evita que se mezcle mi vida personal con todo el dinamismo que tengamos con los estudiantes. Y aquí, pues, se postean muchas cosas que son meramente educativas. Ahora veamos que yo tengo unos grupos creados. Tengo unos grupos creados. Por ejemplo, dice 11.5 Canva, 11.2 Canva, Matemática, Bachillerato Formadores, etcétera Una serie de grupos que, bueno, cada uno de ellos tiene sus estudiantes y los que dicen 115, 112, etcétera, Camba, fueron elaborados en el 2014 con estudiantes de quinto nivel del Colegio Académico Nocturno de Buenos Aires, en donde solamente existen los estudiantes de ese grupo, de ese nivel. Y pues acá lo que se hace o lo que se hacía era postear información de diversos tipos, como PDFs, por ejemplo, en este caso una fotografía de los temas del examen entonces muchos agradecían esto puesto que a veces no iban a clases, no se presentaban a clases el día que, pues, se, les, que se les daban los temas, etcétera no sé. además eh, se posteaban o, se, o se, se mandaban prácticas extra, por ejemplo, esto salió en el examen de bachillerato y pues como parte de de que ellos practiquen yo lo que hacía era mandarles fotografías de los diferentes problemas de bachillerato. Eso como un apoyo más de lo que teníamos ya pues en clases. Y este, también servía, o, o el Facebook nos servía para, para preguntar. Por acá está Leonel Ortiz que dice así, manda la fotografía de el problema de ese profesor en el ejercicio 15 tengo una duda como usted puede ver en la fotografía, bueno, en la foto yo ya la hice así y no me dio ya que no tomé el ángulo interno y no el central, bueno pues él me pregunta hace un comentario a pesar de que no le respondí porque ese, día, ese mismo día teníamos clases eh, sirve como para tener una idea de lo que están haciendo los estudiantes. Acá, otra pregunta de ese mismo compañero, es mismo estudiante. En este caso, si sí se le contesta, hay cuatro comentarios. Y pues yo le contesto ahí sobre eh, el ejercicio. Y además me pide que haga la 15. ¿Qué significa que haga la 15? Pues es que yo construyo videos, sobre, les construía videos sobre los ejercicios si hacían unas prácticas yo les decía, bueno, les voy a hacer el, los videos de tal pregunta, de tal pregunta y tal pregunta y si pues los, los solicitábamos yo les hacía otros videos La dinámica del Facebook eh, también nos ha permitido pues elaborar algunos eh, trabajos, investigaciones de manera que se dé la evidencia de que se está haciendo por ejemplo, esas son fotografías de un trabajo de algunos estudiantes que se les solicitó sembrar unos, unos frijoles y fueran midiendo a través del tiempo cuánto iban creciendo eso, eso para hacer un trabajo en estadística entonces se les solicita que saquen que le sacan fotografías para eh, ir eh, documentando el crecimiento de ellas como observan pues ahí se va dando ahí se va dando las fotografías entonces como que puede cambiar un poco la dinámica de trabajo pues eh, siento que a veces podríamos Podríamos, este, elaborar ciertas asignaciones, trabajos, tareas, de manera que podamos verificarlas eh, a través de esta herramienta. No tengan que llevar la tarea al colegio, sino simplemente que sea, que posteen su trabajo en, en el Facebook. bien vamos a entrar a la aplicación de whatsapp y aquí como ven yo tengo una serie de grupos tengo una serie de grupos que pues son de los diferentes instituciones donde yo laboro por ejemplo donde dice mate virtuales estos fueron grupos del año pasado el 2014 en donde la comunicación con ellos era constante diaria pues aquí se mandaba mucha información, información importante que, que nos permitía pues tener un una dinámica de trabajo muy particular Preguntas como estas, profe dice profe 1, pregunta, una pregunta, funciones cuadráticas para encontrar el vértice es menos discriminante sobre 4 por A Bueno, ahí son preguntas y ahí le escribo pues la respuesta eh, también pues el whatsapp me servía como un respaldo de que la información fue dada e, e inclusive para los estudiantes que no asistían a clases pues se les sacaba una fotografía y como ven de lo que pudo ser la clase o lo que fue la clase esto fue el año 2014 con estudiantes de quinto nivel entonces observen que esas son las fotografías de, eh, de lo que se dio en clase. Actualmente trabajo en un colegio que se llama el Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires y tengo dos grupos, uno de son dos séptimo. Vamos a entrar a este grupo que es la 76, MATE, MATE 76 PBA. y como ven pues eh, acá... Yo les he enviado algunos videos ya de explicativos. En particular este tema es sobre los números primos y la criba de eratóstenes. Eh, algunas limitaciones del WhatsApp es que no puedo enviar videos más largos de tres minutos. Entonces tengo que estarlos cortando. Y enviándolo pues por partes. En este caso fueron tres partes de la explicación de un tema. Como ven también se pues, envían fotografías sobre los números, en este caso números primos. Se envían también prácticas o folletos, la copia para que pues, el que no quiera no quiere, eh, sacar las copias o tener el folleto simplemente lo, pues, se mantiene acá en el grupo como una imagen y ellos pues trabajan acá en esta imagen. Me parece muy práctico, pues eh, muchos a veces no, no, no presentan o no andan dinero y, y eso puede ser un problema. También hay políticas institucionales que a veces pues no se necesita o no se debería trabajar con libros. Y entonces pues esto puede ser un medio muy efectivo para, para trabajar con ellos. Y algo muy particular o algo muy bonito es que se está dando un, un aprendizaje cooperativo. Ese aprendizaje cooperativo significa pues que entre ellos mismos se comienzan a explicar. Entre ellos mismos se escuchan a explicar y se ayudan y, e inclusive pues se mandan las esa fotografía la mandó un estudiante para verificar que si era que si estaba correcto. Entonces dice que alguien me diga si esto es lo mismo que está en otra. A ver, están comparando las, unas prácticas que les dejé, están comparando y se están preguntando si son correctas o no. En un principio pues eh, se pensaba o se decía que puede ser que estuvieran copiando, pero no. Yo pienso que es más un, que todo un trabajo colaborativo, entre todos se ayudan y, y, y hacen las prácticas.